A Moradilla, con Cijayuilla, me siento bien de que hayamos podido impactar a 52 jóvenes en los tres municipios. 52 jóvenes que yo sé que de una manera u otra se, se hicieron todo lo posible por conseguir en un tiempo que formó no, una serie de documentaciones que, que son las reglamentarias para poder trabajar acá en el, el Capitol. Este es el segundo año que lo hago. Trato de, de hacerlo de la, manera, de la manera justa, de la manera equitativa para tres municipios, sin tener preferencias, sin peligro de moradía. Así que está dividido de la manera más, más justa posible. Y lo que trato es de poder impactar jóvenes diferentes todos los años. Esto es, esto es bien importante. El que ustedes tomen unas decisiones para lo que van a ser sus metas futuras. Yo no quiero... Yo no quiero que de estos 52 jóvenes en el momento de ustedes finalizan sus carteras universitarias cojan un avión y se vayan de nuestro país. Yo creo que nuestro país nos necesita. De la misma manera que yo en un momento dado me repagué, estudié, agradezco al alcalde de Guadalajara, que me dio la oportunidad de trabajar en su administración por los pasados 12 años antes de entrar a la legislatura. Cuando yo me preparé, yo quise aportarle a mi país y por eso estoy aquí. Y yo quiero que más jóvenes como ustedes tomen esas determinaciones. Yo creo que jóvenes, jóvenes como ustedes, jóvenes como yo que me abandoné el o aquel que ellos nos necesitan, ciertamente ya, ya no se hacen muchas personas disponibles con las diferentes situaciones que ha pasado en nuestro país, ya sea con, con los hechos de corrupción en los municipios, en la legislatura. Pero eso no, eso no puede crearse una bajera para que nosotros no tomemos esa determinación de la gente. Yo creo que aquí no hay que legislar para que no se cometa corrupción. Yo creo que eso está en cada uno de nosotros, en nuestros valores, en nuestros principio, de poder ser quienes somos cada uno de nosotros.